Hola que tal bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy obtengo mi tercer punto del jugador del mes, ya todos han de saber que el evento del equipo de la semana finaliza este próximo martes 29 de mayo, pero aun cuando finalice sí se va a poder conseguir al jugador del mes de mayo o bien las recompensas de refuerzos de habilidad, los puntos de experiencia o los millones de monedas, ya depende de cuántos puntos del jugador del mes hayan conseguido y si van a optar por reclamar al jugador o alguna de las tres recompensas que les acabo de mencionar. Yo espero que el jugador del mes que salga sea alguno chestado, como dicen. Una posición que me sirva en mi 11 titular. Me gustaría mucho que fuera algún medio izquierdo. Para así poder cambiar a mi falso Hazard. Digo falso porque tengo de MI al hermano de Eden Hazard. Si mal no recuerdo creo que se llama Torgan Hazard. Lo tengo con su carta de encuentros. Pero no me está convenciendo mucho. Es por eso que lo quiero cambiar. Si no, también me gustaría un medio derecho, ya que así podría cambiar a Ococha. Actualmente lo tengo en GR92, más 10 de refuerzo de habilidad. O sea, en 102 de GRL. Pero su camino de icono pide demasiado GRL para concluirlo. Y pues jugadores de Nigeria buenos no los hay, salvo Moses que juega en el Chelsea. Y pues estar entrenando a los demás jugadores de Nigeria para alcanzar el GRL de cada casilla de su camino no se me hace muy rentable. Estaría dejando muchas monedas y puntos de experiencia en esos jugadores de Nigeria, pero no sé, díganme ustedes qué opinan o qué medio derecho y medio izquierdo me recomiendan. Mientras sigo reclamando a esos jugadores del equipo de la semana, eh, no sé si ustedes les den el mismo uso que yo les doy a esos jugadores, pero yo a los jugadores de GRL 75 o menor los uso como experiencia y a los jugadores de GRL 76 y mayor los uso para los SBC de introducción de iconos. Solo los entreno un poco, no cuestan muchas monedas ni puntos de experiencia y a cambio obtengo los 2.5 millones de monedas y los 250 mil puntos de experiencia. Así que, ahí les dejo el dato. Ahorita aprovechando que toco ese tema, quiero decirles que estoy viendo la manera de que sea rentable realizar estos SBC de introducción de iconos comprando a los jugadores para su plantilla directamente del mercado. Eh, me refiero a comprar jugadores de GRL 76 a GRL 78, 69 Comprarlos en el mercado Y estos entrenarlos para que lleguen a GRL 79 y 80 Quiero ver cuántas monedas y puntos de experiencia es lo menos que puedo gastar Para ver si al reclamar esas recompensas logro tener ganancias tanto en monedas como en puntos de experiencia Así que espero pronto traerles ese video Ya casi termino de conseguir a los jugadores por titular Voy a reclamar a este Erokin, un MC ruso. Eh, de jugador élite voy a sacar, yo creo, a Balotelli. Ya lo tengo en otra de sus cartas del equipo de la semana. Pero igual, lo voy a terminar usando en algún SBC de iconos ya que tiene pues, buena media. Oh, mientras que reclamo las recompensas por haber conseguido a todos los jugadores plata y oro, quiero aprovechar para mandar saludos a mis suscriptores del canal que han estado muy activos como Vector911 Benito Camelas este men tiene buen nombre Ben Camelas y en especial a este men como se lo prometí aquí está tu saludo Diego López Gaitán muchas gracias por tu actividad en el canal y a todos mis suscriptores gracias porque ya he alcanzado y superado los 100 suscriptores así que como lo mencioné en video anterior estén al pendiente del canal porque próximamente les traeré sorteo para que se lleven una tarjeta de la Play Store Bueno pues ya tengo mi tercer punto del jugador del mes Y yo creo que también voy a poder sacar un cuarto punto Ya que me restan poco más de 6500 puntos del equipo de la semana Así que con el equipo de la semana que salga próximo Solo realizaré unos cuantos juegos de habilidad para reunir los puntos del equipo de la semana que me hagan falta Y ya con ellos podré reunir los suficientes para reclamar a todos los jugadores plata, oro y al élite titular para llevarme otro punto más del jugador del mes y ya solo esperar qué jugador sale o si me voy por los 5 millones de monedas y los mil refuerzos de habilidad. Bueno chicos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, por favor suscríbase al canal, activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este y por favor no olviden dejar su like. Nos vemos en un próximo video, adiós.